El tema de hoy es un tema que, vigencia del mensaje de Jesús, un amigo me decía, madre mía, ¿dónde te has metido? ¿no? Es un tema que la expectativa es muy alta, ¿no? y, y al ser la expectativa tan grande, pues, tratándose del personaje que, del que vamos a hablar, pues claro, eh, poner el listón tan alto te, te corres el riesgo de, de quedarte a medio camino. A medio camino me voy a quedar seguro. ¿Por qué? Porque el personaje es de tal dimensión que es imposible alcanzar digamos, un, un nivel digamos, de comunicación o de, o de, o de traslación de, de ideas y de, y, de, y de contenido con la suficiente profundidad como el, el personaje merece. Yo no me siento capacitado para ello. Sin embargo, sí que en base a, lo, a los estudios, en base a, a, a las cosas que, que, que hemos comentado, que hemos aprendido, pues sí que podemos un poco trasladar algunas de las ideas, algunas de las ideas. Que, que están, que están en, en, en, en, hoy día en, en, en la calle, están hoy día en, en los centros espíritas, en, en, en los centros religiosos, en, lo, en las escuelas filosóficas, en las cuales pues es un personaje el, del que vamos a hablar hoy, de Jesús de Nazaret, que no deja, desde luego, eh, indiferente absolutamente a nadie. Eh, el problema que tiene el, el maestro Jesús, hablar de este tema... Y es el mismo problema que comentaba en cierta ocasión John A. Purba en una de sus conferencias, no en la de semana pasada, en otra que él dio en otro lugar, en la cual él se quejaba, entre comillas, de que eh, cuando él ha dado muchas conferencias sobre espiritismo, dice, pero el problema que yo tengo es que muchas veces las conferencias sobre espiritismo me paso más tiempo diciendo lo que no es que lo que realmente es. Pues bien, con el personaje que tenemos hoy aquí pasa una cosa parecida. Hablar del Maestro Jesús es como hablar de una cebolla. ¿Por qué? Pues porque, es una, porque una cebolla sabemos que tiene infinidad de capas. Tiene capas de prejuicios, tiene capas de fanatismo, tiene capas de, de dogmatismo, tiene capas de grandeza tiene capas y entonces saber descifrar, saber desmenuzar, quitarle todas esas capas para quedarse con la esencia es difícil, es complicado. Sin embargo, sabemos, porque la ciencia avanza, el conocimiento avanza, eh, las personas cada vez somos más autocríticas, cada vez analizamos más, ...pues el, el, el, esa cebolla, gracias a Dios, poco a poco... ...se va desmenuzando y, y, y cada vez nos acercamos más... ...a lo que es la esencia del Maestro. Entonces, vamos a hablar de algunas de esas capas... Que, de las, ...con las cuales no estamos de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo... Eh, ...respecto a Jesús, y vamos a tratar de buscar... La, eh, ...un poquito la esencia de su mensaje, ¿no? Aunque, ya digo, el Maestro es un tema que es eh, casi infinito... ...y que las generaciones futuras seguro que continuarán hablando de él... ...y seguro que hablarán con mucha más precisión de lo que nosotros podamos hablar actualmente. ¿Por qué? Porque ellos habrán avanzado espiritual y materialmente lo suficiente... ...como para eh, trascender a lo que fue la esencia de su mensaje. Alguien dijo, un sabio dijo, que cuando una lluvia pura, cuando una gota de agua pura... ...cae de la lluvia, cae, cae hacia la tierra pues cuando llega a la Tierra y toca contacto con la Tierra, se contamina. ¿Por qué? Porque entra en contacto con lo material. El tema de, de Jesús pues ocurre exactamente lo mismo. Los prejuicios, eh, nuestros defectos, nuestras limitaciones, hacen que sea complicado poder entenderlo. Sin embargo, Empero él hizo un gran esfuerzo hace dos mil años por trasladarnos un mensaje. Pero no solo él en aquella época, sino que posteriormente, como vamos a ir viendo en la conferencia, él... ...trasladó eh, ese mensaje, trató de renovarlo, trató de, de actualizarlo... ...en la medida en que el ser humano poco a poco iba evolucionando... ...porque él sabía, cuando él vino y trasladó ese mensaje... ...él sabía que no era un mensaje para el aquí y ahora... ...y si era para el aquí y ahora era para muy pocos... ...sino que se esa semilla tenía que florecer en el futuro. Era, obedecía su existencia y su mensaje, obedecía una planificación... ...de miles de años, para que llegado el momento que ya estamos precisamente en esos, en, en esos momentos de cambio, pues la humanidad pudiera despertar y pudiera acercarse al sentido del mensaje que él quería, tra trataba de, de, de, de trasladarnos. ¿no? Pero primero, quizás deberíamos de situarnos un poco en el contextualizar, ¿no? ponernos en contexto, y es, eh, es ver... Eh, ...lo que es el, el sentido del ser humano, el, el por qué y el para qué estamos aquí... ...porque, claro, viene el maestro, vienen maestros, vienen avatares... a trasladar un mensaje, pero en realidad, ¿nosotros qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que hacemos? Y, claro, nosotros partimos de una evolución, partimos de, de, de, de una etapa... Que, que, que ...en la cual empezamos a dar los primeros pasos... ...y las primeras etapas del, del ser humano, del espíritu encarnado pues son, prácticamente predomina la naturaleza animal por, por encima de la espiritual. Eh, esto en otras conferencias lo hemos tratado. Al principio son los instintos, de esa, la, la, el predominio de esa naturaleza animal, son los instintos los cuales hacen que busquemos la comida, eh, la reproducción, la, la supervivencia, eh, cobijarse cuando llueve, eh, abrigarse cuando hace frío, etcétera, etcétera. Luego de esos instintos, poco a poco, a medida que vamos adquiriendo experiencias, a medida que vamos experimentando, posteriormente ya eh, viene la fase de las sensaciones, ¿no? junto con esos instintos. Y luego, después de, esas sensaciones, después de esas sensaciones, que es lo que nos hace experimentar y nos hace calibrar las cosas, pues ya van surgiendo algo que podemos denominar como los sentimientos. Una vez ya estamos más instruidos y más purificados. Y el sentimiento más puro, a la medida también en que vamos desarrollando la inteligencia, etcétera pues el, el sentimiento más puro es el del amor. del amor que es del que, nos habló, del que nos habló el maestro Jesús hace dos mil años, y que resume lo que es la doctrina de Jesús. Todo eso, toda esa evolución dentro de un concierto de leyes que son las que nos rigen, leyes que, que forman pues un, un todo homogéneo que están por un lado las leyes físicas y las leyes morales, las leyes espirituales, pero que no son incompatibles unas con otras, sino que todas forman un, un todo homogéneo. Las leyes físicas, que es lo que estudia la ciencia, que es, tienen que ver con la materia, que tienen que ver con, las, con, los, con los sentidos, que tienen que ver con, la, materia, con la, la, la parte material, y luego las leyes morales que afectan a lo que es el alma, que afectan a lo que es el hombre en sí mismo y sus relaciones con Dios. ¿no? Y esas leyes son las que eh, tenemos que ir descubriendo. Las leyes físicas... Prácticamente es lo primero con lo que nos topamos, pero luego las leyes morales, las leyes espirituales, que es lo que se denomina como ley natural o ley de Dios, o leyes de Dios, son las que tenemos que ir descubriendo. Y en la medida en que nos armonizamos con esas leyes, es como conseguimos que el espíritu evolucione cada vez con mayor rapidez. Cuando transgredimos esas leyes, entonces necesitamos reajustes, y eso lo que hace es que complica nuestra evolución y tenemos que pasar un tiempo... De, de, de causa y efecto, un tiempo de, de reajuste hasta alcanzar esa, esa, esa, esa elevación. ¿no? De las leyes morales, de las leyes espirituales, pues lógicamente pues, la ley de causa y efecto, la ley de evolución y sobre todo la ley que acabo de mencionar, que es la, ley, la, la gran ley, que es la ley del amor. ¿no? Esos son los grandes, los grandes parámetros, son las grandes leyes que rigen Básicamente los destinos del espíritu, la evolución en la en el cual más pronto o más tarde todos lo debemos de desarrollar y luego la ley del amor que es la ley que nosotros de una manera consciente, primero de una manera inconsciente muchas veces, pero luego una vez alcanzamos un cierto grado de conciencia, somos protagonistas de nuestra propia evolución y esa ley del amor la vamos desarrollando y la vamos engrandeciendo. La ley, la ley de Dios, como es normal, Dios es eterno e inmutable, y lógicamente pues, las mismas, esas mismas leyes pues, tienen que ser eternas e inmutables. Y entonces, claro, hay una pregunta en el libro de los espíritus, en la codificación espírita, que es muy interesante, dice, que nos dice, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y la ley de Dios nos dice, el mundo espiritual nos dice, la ley de Dios está escrita en la conciencia. ¿Esto qué significa? Pues que no hay privilegios para nadie, absolutamente para nadie. Todos tenemos la noción, desde el momento en que somos creados, se nos da la capacidad para distinguir entre el bien y entre el mal, porque si no sería la vida como una especie de emboscada, sería como, como, como un callejón sin salida, sería como, como caer en el precipicio porque como no te sabes conducir, eh, caer en, en el error. Pero claro, el problema no, el, el enfoque no está ahí, el enfoque está en que muchas veces es más fácil dejarse llevar, es más fácil... de eh, optar por lo fácil, optar, optar por lo más cómodo, y entonces cuando vienen las, las complicaciones. ¿no? Si nosotros analizáramos, observáramos nuestra conciencia y, y actuáramos en función de esa conciencia, en función de lo que nos dicta esa conciencia, si tuviéramos esa serenidad para escucharla, pues seguramente muchas cosas de las que nos ocurren o de las equivocaciones que cometemos, pues indudablemente no las cometeríamos, tendríamos un sentido de la vida mucho más, correcto y mucho más positivo, ¿no? pero el problema es que acallamos esa conciencia con las pasiones, con, con nuestras imperfecciones, con otros orgullos, nuestras envidias, nuestras vanidades, etcétera, y todo eso hace que se ennegrezca esa conciencia, eh, acallamos esa voz y lo que ocurre a continuación es que ya vamos como a escape libre, como se suele decir, y ya no, y ya no sabemos por dónde vamos. ¿no? Y luego, claro, aquí hay una pregunta, nos surge una pregunta muy interesante, Claro, si, está, las leyes, eh, si las leyes morales están, si la ley de Dios está en la conciencia, entonces, ¿por qué han tenido que recordárnosla? Porque si es un ejercicio personal, eh, si, lo, si cada uno en nuestro interior lo tenemos, y, y es un ejercicio personal que cada uno tenemos que desarrollar y trabajar, ¿por qué han tenido que enseñárnosla? ¿Por qué han tenido que recordárnosla? Entonces, sencillamente por eso, porque eh, en el transcurso de los siglos, cuando ocurre como a un niño, cuando un niño va a la deriva y llega un momento que se desorienta y pasa el tiempo y cada vez está más desorientado, hace falta una mano amiga que sea la que le reconduzca y le, y le trate de llevar por el camino correcto porque si no... Eh, que seguramente, al final, como lleva la semilla en su interior de, de todas las potencialidades espirituales y esa conciencia la sigue manteniendo, la evolución sería mucho más lenta de lo que ya de por sí es. Entonces, digamos que es una obra de misericordia, es una obra de inmensa bondad por parte de Dios, de esa ley del amor, en la cual, pues, manda a espíritus más avanzados, más esclarecidos, más lúcidos, distintos niveles, eh, para que nosotros en un momento dado podamos leer de, su, de, sus, de sus filosofías, de, su, de sus ejemplos, y tratar de reconducir el camino, el camino equivocado por el que íbamos. Aparte de eso, ya no solo es ya no solo esa cuestión, sino porque el ser humano, debido a esas, nuestras, a, a esas pasiones que tenemos, a esas vanidades, etc., pues nos encanta conducir a los demás, y el problema es, como, vamos, como hemos visto a lo largo de la historia, y un poco vamos a tratar luego, que que las religiones, por ejemplo, que las religiones son los hombres, es el ser humano, pues le encanta eh, dominar, le encanta decir a los demás lo que tienen que hacer, le encanta so someter a los demás, y todo eso hace que todavía la evolución sea mucho más lenta, porque si el ser humano tuviéramos la, su la suficiente lucidez como para... Dentro de nuestros defectos, respetar a los demás y dejar que cada uno siga su camino, pues quizás las cosas serían de otra manera. Pero sin embargo, tenemos la, la ambición siempre de querer conducir a los demás porque es nuestra verdad consideramos que es la verdad absoluta y queremos arrastrar con nuestra verdad. Y a veces, pues por miedo, por comodidad, hay personas que, que se dejan arrastrar por ello. Y eso lo que hace es que hunde a esos líderes y los que se dejan arrastrar también se hunden y eso es algo que forma parte de la historia de la humanidad, aparte de las guerras y de las crueldades, el miedo, el afán de dominio sobre los demás, no solo sobre, sobre su vida, sobre, sobre sus bienes, sino de incluso, a ser posible, sobre sus conciencias, eso es algo que ha provocado un, un atraso evolutivo a la humanidad terrible. Como estamos diciendo, pues han habido mensajeros, precursores, eh, profetas, ...en todas las culturas, porque no solo aquí en Occidente... Eh, ...sino que en, en, en, en Oriente, pues... Eh, Krishna eh, en, en Egipto Hermes Trismegisto... ...en la India Buda, eh, Sócrates, etcétera... ...hubieron grandes precursores que cada uno con su peculiaridad... ...y con las características acordes a lo que cada pueblo... ...y cada época necesitaba, pues ellos fueron tras, trasladando a, a su pueblo... ...pues aquellas enseñanzas, aquellas, aquellas cosas que consideraban... ...que ese pueblo necesitaba en cada momento. Algunos de ellos dejaron cosas escritas, la mayoría no, la mayoría no... ...pero luego hubieron gentes a su alrededor, discípulos que sí que se preocuparon... ...de escribir o tratar de transcribir un poco lo que, lo que eran sus enseñanzas. Estos grandes avatares, ¿cuál era su gran característica? Pues la gran característica que tenían era que iban sus obras por delante de sus palabras en una época hoy día en la cual se habla mucho y se, se debate mucho, pues muchas veces lo que, y sobre todo en el campo de la política, muchas veces lo que se echa de menos son ejemplos, ¿no? ejemplos que son los que realmente arrastran. ¿no? Y estas personas, más que lo que, ha, que lo que hablaban, era lo que hacían. Y eso era algo que arrastraba a la gente, arrastraba y, y hacía que... que que, que las, las actitudes y los conocimientos y, y las visiones de la vida fueran, traslada, fueran eh, transmustándose y cambiando. Otro de, que afecta más al personaje del que vamos a hablar hoy es Moisés. Y Moisés fue el precursor más directo, ¿por qué? Porque luego Maestro Jesús sabemos que fue judío, que nació, nació donde nació, y él, como él mismo dijo, él no venía a destruir la ley, sino que venía a cumplirla. Moisés, pues en su época el pueblo judío, pues recibió del mundo espiritual diez mandamientos, que digamos que fueron eh, los, las, las directrices para conducir al pueblo y que pudiera, trasla... pudiera encauzar un poco la evolución por las circunstancias que ellos estaban viviendo. ¿no? Posteriormente, Juan el Bautista. Eh, también que fue, ese, este ya fue coetáneo de Jesús, vivió en la misma época de Jesús y también tuvo sus discípulos, también desarrolló una gran labor y cuando ya llegó el momento en el que el maestro Jesús empezó a predicar entonces es la famosa frase que dijo cuando dijo que es momento de que yo decrezca para que otro que ha venido que es mucho más grande que yo, crezca en el libro de los espíritus, en la pregunta 625 nos encontramos una pregunta y una, y una respuesta digna de estudio, ¿no? digno de análisis. Dice, ¿cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y modelo? Y nos dicen, Ved a Jesús. Es Jesús para el hombre el arquetipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. Es la más pura expresión de su ley, el ser más puro que haya aparecido en la tierra. Aquí resume, en pocas palabras, la dimensión espiritual de este ser. Nos dice que es el ser más puro que ha aparecido por la Tierra. No nos está diciendo que los otros no hayan sido buenos, los que hemos mencionado anteriormente, Buda, etcétera, sino que nos dice que es el más perfecto, que es el modelo más perfecto. ¿Modelo que significa? Modelo significa que es al, al, al, a la moralidad, al estado moral máximo al que nosotros podemos aspirar porque más elevado es prácticamente imposible, más elevado que ese nivel ya no tendríamos que estar en este mundo, tendríamos que estar en otro mundo distinto, superior a este. Sin embargo, nos dice que lo máximo, lo que podemos aspirar haciendo un esfuerzo enorme, el modelo está en el maestro Jesús. Pero claro, para descubrir ese modelo hay que quitarle esas capas de cebolla que decía al principio, para ir a la esencia, al, al verdadero mensaje que él nos trató de trasladar. Y Dios nos lo, ofrece. nos lo ofrece. ¿Qué significa? Pues en base a esa ley del amor, el Padre nos manda un espíritu de una perfección extraordinaria para que la humanidad pueda guiarse y pueda, y pueda entender. Pese a ser el, el personaje más importante, sin embargo, claro, viene de una época muy oscura, como es normal, muy pocos lo reconocieron, o supieron reconocer un poco la dimensión espiritual de este ser, y tenemos referencias históricas, pues bueno, cuanto apenas, de Flavio Josefo, eh, un escritor, eh, un historiador judío, en el cual hace alguna referencia sobre él, y luego, pues los, los evangelios, que son los evangelios que conocemos, ¿no?, y los evangelios, digamos que los podemos subdividir en varias partes, ¿no? Una, una parte que nos habla de los actos ordinarios de, de él, desde de, de su vida, luego lo que son los milagros, o lo que se consideraban como milagros, que luego, con el paso del tiempo, y sobre todo con todos los avances que el espiritismo, que la ciencia espírita nos ha aportado, nos hemos dado cuenta de que, de que milagros como tal no existen, eh, porque Dios, lógicamente, no puede transgredir sus propias leyes, entonces es algo que aunque no sea habitual o no sea usual, pues eh, en ningún caso puede ser milagroso. Obedece a una serie de leyes que, de llamémosle, en aquellos momentos eran desconocidas y que entonces le catalogaba, catalogaban como, como milagros, ¿no? pero que en realidad eh, no, no tenía necesidad de transgredir sus leyes para, para impresionar a la gente, aunque esto era algo que por, por la ignorancia del pueblo de aquella época, pues, pues eh, sí que causaba, causaba impresión, ¿no? causaba impacto. Muchas, muchas de las cosas que el maestro Jesús hizo, quizás a menor escala, luego a lo largo de la historia han habido otros que lo han hecho, ¿no? Grandes curanderos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes videntes. Luego las profecías. Eh, los evangelios también nos hablan de profecías. Las profecías es un terreno ya más resbaladizo, pero él, sin embargo, hizo alusión a que... A que a que, como su, Aunque su mensaje lo trasladó en el momento puntual en el que él vino aquí, sí que tuvo que hacer referencias al pasado y tuvo que hacer referencias al futuro. ¿no? Él, con su visión como psicopedapeuta psicopeda, pe, pe, de del futuro, del de cual iba, podía ser el transcurso de la evolución del ser humano, sí que sabía que en determinados momentos tendrían que ocurrir otra serie de cosas, ¿no? pero era por esa visión profunda que él tenía de la humanidad, del ser humano, de sus debilidades y de sus posibilidades. Luego las palabras con las que se establecieron dogmas, los dogmas a veces eran, son frases pequeñas, muy escuetas, pero sin embargo se agarraron ahí como... Como, como hierro incandescente para, para establecer una serie de dogmas en los cuales eran indiscutibles y eran inapelables, ¿no? y eso era algo que no se podía... No se podía... Y luego, por último, pues, la, la enseñanza moral. La enseñanza moral es lo más importante, desde luego, es lo más importante y es lo que en realidad a todos nos atañe y nos importa, porque los hechos cotidianos de su vida, lo que se consideran como milagros, pues bueno, eso es algo que tampoco nos afecta... Nos debe de, de, de preocupar o nos debe de afectar mucho. Lo importante es esa, esa enseñanza moral que él trató de trasladar ¿no? a la humanidad. Los evangelios. Es el problema, ¿no? El, el problema que estamos comentando. Los evangelios están cargados de alegorías, de un misticismo en el lenguaje, que lo hace difícil su comprensión, los preceptos morales están diseminados y confundidos y algunos pasan desapercibidos, ¿no? Es más, incluso Orígenes, que está considerado uno de los padres de la Iglesia, eh, del cual eh, Erasmo de Rotterdam llegó a, com a comentar que él aprendía más de una página de Orígenes que de 10 de San Agustín. ¿no? Eh, Erasmo de Rotterdam, que luego hablaremos un poquito, de, un poquito más de él, pues fue un gran erudito, fue un gran investigador, fue un libre pensador, un humanista, y él se dio cuenta del valor, del valor doctrinario que tenía Orígenes. Eh, él conoció más de 20 versiones, se quejaba del, del estado de conservación pésimo, eh, de las malas interpretaciones, incluso llegó a decir que, hay, eh, él llegó a escribir que hay cosas que se comentan que habían sucedido y que, y que nunca sucedieron en esos evangelios, y otras que, aun siendo posible, jamás llegaron a ocurrir. Esto ya es algo que llegó a escribir Orígenes, porque era un hombre, era un erudito, fue uno de los grandes padres de la iglesia, y como también fue considerado herético, pues, Parte de, una gran parte de su obra pues fue eliminada, y solo nos han llegado pues referencias, algunas cosas sueltas, se calcula que entre un 10 o un 20% como mucho de lo que fue su obra. ¿no? Claro, si, si en ese estado de, de, de conservación, esas malas interpretación, eh, interpretaciones, si al copiarlo los copiaban mal, y luego, claro, lo, el resultado es lo que hemos visto aquí en esta parte, de que claro... Las alegorías, hay un, un totum revolutum, ahí hay una serie de mezcolanzas que lógicamente pues, no ayudan, no ayudan, mucho, no ayudan mucho. Cuando el maestro fallece, cuando el maestro Jesús es crucificado, pues se produce la divulgación del cristianismo, la gente se, se distribuye, se reparte, los apóstoles eh, se lanzan a la buena nueva y son perseguidos, son incomprendidos, son perseguidos, algunos son ejecutados, y hasta que llega un punto, llega un momento, en, en el siglo IV, en el que Constantino el Grande, un emperador, pues eh, considera que el, el paganismo, la religión en la que se sustentaba el imperio, pues era una, era, era una religión que ya estaba caduca, que ya fa, fa, tenía fallos, tenía ya carencias, entonces, él, a raíz de una experiencia en una batalla, sobre el monte Nubia o algo así, pues él dice que tuvo ahí una visión y que eso fue una transformación, que a partir de ahí él pues, consideró que el cristianismo pues, debía de, de asumirlo, debía de aceptarlo, y el paganismo había que prohibirlo, había que eliminarlo. Y claro, como emperador, pues tenía sus intereses como emperador, como político, como terrateniente, y eh, él junto con, con, con la clase religiosa que se fue estableciendo cristiana pues fueron ellos sentando las bases a través de los distintos concilios como el Concilio de Nicodía lo que lo que tenía que ser más, pero pero nada de eso y eso es algo que se estuvo debatiendo y al final se llegó a la conclusión sí, sí, sí, sí, sí, de que sí que efectivamente había una eh, sí que realmente era, un, era Dios aunque vino como hombre etcétera seleccionaron los Evangelios con ese fin de seleccionaron los Evangelios e hicieron sus propias interpretaciones. Luego, posteriormente, el emperador Justiniano, en otro sínodo, en Constantinopla, fue cuando condenó esas, esas enseñanzas de, de orígenes y, y, y, y ordenaron destruir sus obras. A partir de ese momento, se impuso la fe, una fe ciega, a partir de ese momento, ya no había ya no posibilidad de, de debate, ya no había posibilidad de, de otro tipo de ideas, porque... Eh, caer en herejía, considerar o sea mantener unas ideas contrarias a lo que estaba establecido te podía suponer la muerte te podía suponer la, la vamos eh, el desaparecer del mapa vaya sin embargo pues eh, aunque con todas esas imperfecciones que el cristianismo empezó a mover sin embargo sí que hubieron eh, personajes, que luego pasaron a la santidad, que luego pasaron a, a, a, a, a, a, a la posteridad, en los cuales sí que realizaron un esfuerzo, sí que realizaron un trabajo por mantener vivo ese mensaje. Fueron espíritus con una claridad de ideas, con una mente preclara, en los cuales trataron de rescatar aquello que, que por, por iniciativa de las pasiones humanas, de un clero instalado en las comodidades, en el, en el lucro, en el, en el, en el, en la, en el sensualismo, y en, ...y en sus propios intereses... ...pues hubieron personajes que, que sí, que captaron... ...el mensaje de Jesús y trataron de rescatarlo... ...trataron de, de, de, de, de recuperarlo. Yo voy a mencionar algunos, hubieron muchísimos... ...pero voy a mencionar algunos, y uno pues del siglo V... ...como fue Benito de Nursia, que él se, eh, se preocupó... ...por rescatar a los anacoretas, aquellos que estaban en grutas... ...aquellos que se dedicaban a la contemplación... ...él que comprendió que, que una, una fe sin obras es una fe muerta... Entonces la famosa frase de hora, pero trabaja porque la pereza es enemiga del alma. Cuando hablaba del trabajo no se refería al trabajo material, de campo o de, o de etcétera, sino que se refería de un trabajo en general, no solo material, sino también espiritual. Entonces la oración, este, este espíritu, este hombre, este eh, eh, monje, ...comentaba que había necesidad de orar, sí, de acuerdo... ...pero había que también que trabajar, había que esforzarse... ...por llegar a la gente, por por hacer la cari por practicar la caridad... ...por, por, por ayudar a, a los demás, porque de esa manera era como uno... ...era un, un fiel servidor al maestro, ¿no? Así es como él estaba cumpliendo con su cometido, ¿no? Luego hubieron otros, eh, Francisco de Asís... ...un hombre que pertene perteneció a una familia muy rica y, sin embargo, un buen día, pues, tuvo una, un, un despertar espiritual, algo que él ya interiormente ya llevaba, y se dio cuenta de que, de que la vida, pues, no, no todo era la opulencia, porque, claro, este estamos hablando de varios siglos después al anterior, y, claro, estos personajes, que voy a citar y he citado, trataron de crear un, un, un, punto, un punto de inflexión, un, un, un intento por, por transformar, y, de hecho, en sus épocas, en sus momentos... En su entorno sí que llegaron a crear transformaciones, sí que empezaron a consiguieron despertar conciencias, pero luego, con el paso del tiempo, lo que ocurría es que la gente volvía otra vez a los viejos hábitos, volvía a las, a las viejas prácticas y a, a, a, todas aquellas cosas, a todos aquellos intereses que pertenecían al, al poder político, y económico y territorial. Y este hombre, pues como digo, también, también luchó y también trabajó, y fue quien dijo que una fe sin obras es una fe muerta. Luego, posteriormente, le damos un pequeño salto y nos vamos a Erasmo de Rotterdam. Este hombre fue un humanista, esto es, este señor ya es algo distinto eh, a, a, lo que, a lo que hemos visto hasta ahora, pero fue un hombre que se vio in, inmerso en las luchas entre, entre lo que era la iglesia, que vivía en esa opulencia y que, y que estaba en aquella época preocupada por crear el gran mausoleo, la, lo que es la gran basílica de San Pedro, para lo cual necesitaba mucho dinero, y entonces... Eh, buscaron las formas las formas de que, de que, de que esto se, se llevara adelante. Y lógicamente pues Erasmo no estaba de acuerdo con eso y conoció a Martín Lutero y otro gran, otro gran, otro gran, otro gran monje de la época y trató de, de, de, de, de ayudarlo, de, de, de que sí, que estaba de acuerdo con él, de que esa forma, de esa manera de... de de, ...de trabajar con el tema de las indulgencias... ...pues no era, no era la forma adecuada... ...el tema de las indulgencias funcionaba de la siguiente manera... ...todos tenemos seres fallecidos... ...entonces, entonces se, se funcionaba... ...con la idea de un cielo y de un infierno... ...entonces si habías tenido algún familiar pecador... ...si tú pagabas un dinero... ...unas indulgencias a la iglesia... ...pues lo que hacía es que automáticamente... ...a tu padre, a tu madre, a todo ese familiar... ...los sacaban del purgatorio... ...o los sacaban del infierno... ...y entonces para que no estuviera toda la vida... ...quemándose y pudriéndose pues... Claro, que, que menos que por unas monedas para poderlo salvar. Y eso era algo que se, se percató Martín Lutero y, claro, luchó encarnecidamente contra eso. Eh, si alguien ha, ha leído un poco la historia de su vida, se dará cuenta de cómo él trató de mantener la pureza del mensaje. Este hombre, Erasmo de Rotterdam, se vio en medio entre las disputas de los dos. Él tuvo una gran amistad. Erasmo con, con Martín Lutero, pero claro, llegó un momento en que Martín Lutero le dijo, no, no, tú tienes que apoyarme porque esto es una injusticia muy grave, pero él era contrario a, a las guerras religiosas, él, porque él consideraba que por encima de todo eso lo que había necesidad era de debatir, era necesidad de pensar. Él consideraba que la educación era fundamental y que, y que los, las órdenes religiosas y el clero pues no detentaban el monopolio de la virtud, sino que eran seres humanos como los demás y había que verlos como eso, como seres humanos. Fue un hombre que se adelantó a su época, porque entonces el servilismo y la obediencia ciega era algo por los dogmas, etcétera era algo que estaba, estaba en la calle, es una mentalidad que a lo mejor ahora quizás nos cuesta un poco trabajo de, de entender, pero en aquella época él lo vio con mucha claridad y dijo, no, esto no es la manera, más que pensar en, en cambios doctrinarios, lo primero que había que hacer es enseñar a la gente a pensar, porque si avanzamos, si queremos hacer cambios doctrinarios, lo que vamos sin razonar, lo que vamos a provocar es un choque, vamos a, a, a provocar una disputa, una, unas guerras, y van a haber víctimas, y va a haber sufrimiento y dolor. Entonces él consideraba que no, que más que guerras, lo que había que hacer era una guerra intelectual de ideas, porque esa, si, si, se consigue, si se conseguía esa, ese trabajo de, de, de descubrimiento de ideas y de... Y de, y de, y de compartir ideas y de, y de comp eh, compartirlas, de esa manera sí que se podía llegar de una manera pacífica a otro tipo de conclusiones. Y eso es algo que en aquella época no, no, no, no se lo entendieron y no fueron capaces de, de comprender. Por eso Martín Lutero pues, tuvo, tuvo la, las controversias que tuvo ¿no? con el tema de las indulgencias. Ellos quizás su faceta no fue una faceta, digamos, en cuanto al tema del ejemplo, en cuanto al tema como Francisco de Asís o, o Benito de Nursia que hemos comentado al principio, y como muchos otros, sino que su faceta fue más en el aspecto racional, en el aspecto racional y de divulgación, de, pero de divulgación de, de, lo que, de lo que debían de ser los evangelios. ¿no? Ellos hicieron grandes traducciones de los evangelios porque los evangelios se, se escribían o se transcribían en latín y no tenían acceso a la gente más que los sacerdotes, que, que los pocos privilegiados que conocían el latín, pues trasladar al Evangelio de la manera que ellos consideraran que lo tenían que trasladar, pero nadie tenía acceso, aparte del analfabetismo tan grande que existía, pues el latín, el, el conocer ese, ese idioma, pues era, era un idioma para, solo para privilegiados, y ellos consideraron que había que llevárselo al pueblo, para que el pueblo lo pudiera leer de primera mano, ¿no? por sí mismos. Y estos personajes, como digo, pues ellos cumplieron una función ingrata, una, una, pero, pero una función que también había necesidad en aquellos momentos. Es, digamos que la humanidad estaba un poquito empezando a despertar, pero la evolución es muy lenta y cuesta mucho trabajo eh, salir de, de, de esa situación. ¿no? Luego, pues aquí mismo, eh, un siglo, bueno más o menos en la misma época, tenemos a Teresa de Ávila. Teresa de Ávila se encontró con un problema, una gran devota del maestro Jesús. ella Son famosas sus experiencias místicas. Eh, con, con, con, con el maestro, ¿no? las visiones que tenía del maestro Jesús, y ella consideraba que era el maestro propiamente la que la, que lo, la guiaba y era la que la inspiraba para las cosas que ella tenía que hacer. ¿no? Y luchó pues, precisamente contra la degradación religiosa de la época, y esto consistía, por ejemplo, en que habían señoras acomodadas de la nobleza que, la, que aportaban su... su, su su riqueza a la Iglesia, y entonces digamos que se instalaban como monjas en la Iglesia, pero no tenían vocación ninguna, seguían manteniendo los mismos privilegios que tenían cuando, cuando estaban fuera de la, de la Iglesia. Entonces, claro, ella se dio cuenta de que no, de que, de que estar dentro de la Iglesia, pertenecer a una orden religiosa significaba trabajo, significaba servicio, significaba humildad, significaba paciencia, había que quitarse la arrogancia y la vanidad, y esas vanidades que traían de sus casas, que traían desde la cuna, todo eso había que, que eliminarlo, y con eso ella tuvo muchos problemas, primero, crear nuevas, nuevos conventos para poder acoger a la gente que realmente lo necesitaba en aquella época, y luego tener que luchar contra esta gente que le puso muchísimas dificultades. la finalidad que tuvieron todos, todos estos personajes que hemos mencionado así un poco por encima, era básicamente recuperar, tanto por la, por la razón como por el corazón, recuperar un poco lo que es la esencia del mensaje del maestro, y recuperar lo que, lo que debía de ser más, la vivencia interior más que las, las prácticas exteriores. Era, estamos hablando de una época en la que... ...todo se reducía a vivir la vida, eh, a, no tener, a no complicarse la, la vida con, con los demás... Eh, ...no meterse en debates estériles que pudieran perjudicar... Eh, ...porque la, la Santa Inquisición en aquella época funcionaba y funcionaba muy bien... ...por desgracia, y entonces era una época en la que hacía falta pues, eh, más vivencia interior... Y rechazar, rechazar, o sea, no tener tan en cuenta, aunque hubiera que aceptarlo socialmente, porque no había más remedio, pero a los, al ritual, a la liturgia religiosa, por pues decirlo de una manera clara, pues darle la importancia que tiene, porque realmente la liturgia religiosa no es la que nos salva, no es la que nos hace mejores, no es la que nos da la vida, no es la que nos, nos insufla... Eh, no sé, energía, luz, sino que lo que realmente nos nutre espiritualmente son las vivencias, esa búsqueda interior y ese, ese, ese tratar de, de comprender el verdadero mensaje del maestro Jesús, no fuera de lo que son las, las, las prácticas exteriores. Ellos trataron de eso, de tra de, a través de su ejemplo, y a través de su renuncia, porque tuvieron que hacer grandes sacrificios, trasladar esa buena nueva, ¿no? porque si ellos hubieran dicho una cosa, pero hubieran hecho otra, pues la gente, lógicamente, pues como ocurre hoy día, en determinados sectores de la sociedad, pues no, no les hubiera creído nadie, y entonces ellos tuvieron que hacer un gran sacrificio con sus fallos y sus errores, pero tuvieron que hacer grandes sacrificios. Y luego, pues básicamente, luchar contra la ignorancia y el fanatismo, estamos hablando de una época muy sombría, muy oscura, el problema, el problema del mensaje de Jesús es el, problema, es el mismo problema, es un camino muy, muy parecido al de la muerte. Yo a veces lo comparo porque a veces cuando vamos, cuando vamos a, a, al tanatorio, cuando fallece algún familiar y somos un poquito observadores y vemos pues, las cosas que, que la religión oficial comenta, eh, que son frases hechas, que son frases de, de toda la vida, el concepto que la gente que digamos, no ha estudiado... Otras filosofías, otra manera de entender la vida, como nosotros vamos estudiando, pues eh, concibe. Y claro, cuando hablamos de un ser fallecido, cuando, alguien, cuando se nos muere alguien, por decirlo de una manera, pues hablar del más allá, cuando nos dicen, no, pues ahora eh, fue una gran persona y ahora seguro que estará ahí a la diestra del padre, estará tal, pues eso es algo que nos suena, nos suena raro, no, cuanto menos raro, aún siendo de la mayor ignorancia, pero pensar que un, un familiar... ...por el hecho de que haya desencarnado, pues que ya esté con el Padre... ...o esté con el Maestro Jesús, o esté con la Virgen, o esté, etcétera, etcétera... ...pues es algo que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Y eso es algo que, como hay algo interiormente, salvo que seamos, no sé... ...algo diferente, pero eh, muy fanáticos, o seamos muy, no sé... ...o tengamos otra otra percepción de las cosas... ...como es algo que nos cuesta trabajo eh, entender, de asimilar y de, y de digerir... ...pues claro, eso es algo que no nos consuela pierdes un familiar, pero dices, bueno, ¿y ahora cómo estará? ¿y ahora dónde estará? Si no creemos en nada, de que después de la vida no hay nada, no hay problema, te quedas fastidiado porque has perdido al ser querido, pero ya no hay nada más. Pero si creemos en, en, en algo más, de que de, nos planteamos la posibilidad de que hay algo después de la vida, pues dices, bueno, si está a la derecha del padre, ¿y, y allí qué hacen? ¿Y, qué, ¿Y a qué dedican el tiempo libre? Como la canción, ¿no? Y aquí, y que, claro, es que es una cuestión porque cuando alguien se va de viaje, cuando un familiar se va de viaje por estudios o por trabajo, pues sabemos, nos podemos imaginar más o menos cosas concretas de lo que va a hacer, pero hablar de ese más allá como algo etéreo, como algo que no se sabe muy bien y que no existe ninguna posibilidad, según ellos, de, de, de tener contacto o comunicación con ellos, ...pues es algo que, que, que desde luego no consuela y no ayuda, desde luego no ayuda... ...y con el, con el tema del Maestro Jesús ocurre una cosa similar, ¿no?... ...al Maestro Jesús se nos ha creado una distancia con él... ...en base a esa creencia de que se trata de, un, de, que, de, que, se trata de que es el, el mismo Dios... ...el que ha encarnado aquí... ...entonces claro, si es el mismo Dios, ya te planteas lo siguiente... ...si es Dios, tratar de imitarlo como es él... ¿Para qué? No merece la pena, porque si es Dios, ¿cómo voy a ser yo un dios? ¿Sería yo vanidoso? ¿Sería yo muy arrogante? Pensar de esa manera. Luego, si es un dios, es algo inalcanzable, eh, imitarlo, pues eh, imposible. Pero, sin embargo, si lo vemos que es un espíritu más adelantado, que él ya ha pasado por las etapas que nosotros hemos podido vivir pues eso a lo mejor te puede hacer plantear así, no, yo en esta vida no voy a ser como él, ni muchísimo menos, pero es algo que sí que es alcanzable y que algún día, no en esta vida, en posteriores vidas, sí que llegará un momento en que lo podré alcanzar, y eso sí que es un objetivo, eso sí que ya es una realidad, al menos una realidad filosófica a la cual sí que, sí que resulta razonable y a la que sí que nos podemos acercar, pero considerar que, que es un Dios, que la derecha del Padre, en una nebulosa y etcétera, pues eso es algo que no nos, como digo, no nos consuela y no nos ayuda en lo más, lo más, en lo más mínimo. Y luego hay un tema que también es importante y, sin embargo, cuando se habla del Maestro Jesús, pues el tema de la reencarnación, aunque está entrevelado, aunque sí que hay señales que hablan de la reencarnación, y, sin embargo, no aparece por ningún lado, porque, por ejemplo, Orígenes, yo sí que he leído... Que orígenes él creía en la reencarnación, pero sin embargo he leído otras informaciones en las cuales dice que él no creía en la reencarnación, pero más allá de qué orígenes creyera, que hemos mencionado antes, o no creía en la reencarnación, lo que resulta muy extraño, yo no sé si a vosotros pasará lo mismo, que siendo un tema tan importante, pues que no se debatiera en los, en los concilios, apenas hay referencias a que se tratara el tema de la reencarnación, el tema de la divinidad de Jesús sí, por, por activa y por pasiva, y además en varios, pero el tema de la reencarnación... Vamos a ver, yo le plantearía a más de uno, le plantearía lo siguiente, si es un tema que realmente está claro que no es así, que no existe la reencarnación, ¿por qué no se debate abiertamente? Sería muy fácil, sería muy sencillo. ¿Por qué siempre se ha tratado de ocultar? ¿Por qué nunca se ha debatido abiertamente? ¿Por qué no ha habido una declaración oficial en la que digan la reencarnación no existe por esto, por esto, por esto, por esto? Eso no existe, ¿no os parece curioso? Yo a veces me lo planteo. Y, y claro, y es un tema tan importante como para pensar que el maestro Jesús no hablara de él. Ya no, ya, no, ya no vamos a entrar que, que si en el Evangelio hay o no hay cosas, pero lo que resulta extraño es de que una cosa de tanta importancia, de que si somos creados en el momento nacemos, o si venimos de otras existencias, que Jesús no hablara de eso, nos ¿No parece extraño, a mí me parece muy extraño, sería para planteárselo a, a muchos filósofos de otras ideologías, ¿no? de, otra, de otras religiones, ¿no? Claro, el problema es ese, el problema es que la divinidad de Jesús pues nos aleja todavía más de él y convierte su mensaje, por desgracia, en pues, una especie de, de, de, de utopía. Sin embargo, como se ha comentado aquí en otras conferencias, sin embargo nos dice lo que yo puedo hacer lo podéis hacer vosotros y nos dice sed perfectos como es perfecto mi padre. Si, si, es, una, si es divino, si es un dios, ¿cómo podemos hacer cosas que hacen los dioses? Eso es imposible, ¿no? Es algo que, que también es para, para planteárselo y para pararse a pensar. ¿no? Y luego tenemos por pues, los estereotipos de sobre Jesús, que si ha venido a redimir los pecados a través de su dolor, eso es algo que también chirría, también es algo que, que, que, que contrasta con la razón, que somos pecadores y somos culpables, que fuera de Jesús no hay salvación, fuera de Jesús no. Si hacemos caso a su mensaje de amor, de misericordia, de perdón, pues sí, de caridad, sí, sí, pero fuera de Jesús, cuando hablamos de Jesús, ¿de qué estamos hablando? ¿Del personaje o, o, o del de Jesús hombre o, o de qué estamos hablando? ¿no? Y eso de que somos pecadores, pues hombre, pecadores, cometemos errores y culpabilidad, más que culpabilidad se podría hablar de responsabilidad, pero culpables... Y él no vino a redimir a nadie, él no vino a redimir a nadie, los pecados de nadie, porque nadie puede redimir los pecados de nadie, nadie absolutamente nadie. Cada uno es responsable de lo que hace, y eso es algo que, en la medida en que vamos estudiando las leyes espirituales, que como menciono al principio, las leyes de causa y efecto, etc., nos damos cuenta de que cada uno es responsable de sus actos, completamente responsable. Y, y yo soy responsable si yo recibo una acción... Yo, soy, yo no soy responsable de lo que me hacen, pero sí que soy responsable de la respuesta que yo doy a esa acción. Y ahí es donde está la prueba, ahí es donde está la situación. ¿no? ¿Que Jesús vino a fundar una nueva religión? Lo dudo mucho, yo creo que no. Jesús no vino a fundar una nueva religión en absoluto. Él vino, si se quiere, si, como, si queremos denominarlo así, él vino a fundar la religión del amor. Pero la religión del amor es un concepto general. Es, es la, el amor no, no es... ...patrimonio de ninguna religión, es un sentimiento, es una forma de vida... ...es, es muchas cosas ¿no? Que, no, que no toca ahora aquí desarrollar... ...pero es algo mucho más y es algo que forma parte, es inherente al ser humano... ...es, es inherente a la propia vida, ¿no? a la evolución. Luego hay detalles, por ejemplo, hay detalles... Eh, ...en los cuales la, la religión se acoge como, como clavo ardiento... ...pero que también es susceptible de interpretaciones... ...vamos a usar un poquito la lógica... ...que cuando la última cena nos dice... ...haced esto en conmemoración mía... ...cuando él está... ...compartiendo con sus... ...con sus amigos... ...y sabe que es última noche... ...y sabe lo que le va a ocurrir al día siguiente... ...cuando dice, haced esto en conmemoración mía... ...es tan sencillo como decir... ...seguiros reuniendo... ...y, y, y de la misma manera que nos dice... ...que cuando dos o, tres, o más... ...están reunidos en mi nombre, allí estoy yo... ...y era algo tan sencillo como eso... ...y fijaros luego cómo lo hemos complicado... ...y la importancia que le hemos dado a esto... ...cuando si lo analizamos fríamente... ...haced esto en conmemoración mía... ...es como un padre que está a punto de morir... ...y le dice a su familia... ...en Navidad nos hemos reunido... ...pero esta es mi última Navidad porque mi enfermedad... ...me va a impedir que yo esté en la próxima Navidad... ...o los próximos meses con vosotros... ...seguir reuniéndonos como, como yo estoy disfrutando ahora de veros... ...algo tan sencillo como eso... Y, sin embargo, la de vueltas y la de interpretaciones teológicas que le hemos dado a ese concepto. ¿Nos ¿No parece? Y esto ocurre, esto ocurre precisamente por, por la necesidad antropológica del ser humano de que cuando, cuando no tenía esa vida interior, cuando no tenía ese conocimiento, esa experiencia, necesitaba palpar, necesitaba hacer ofrendas, necesitaba matar animales, incluso a personas, para ser agradable a, a Dios, porque como te, se creían en un dios o en unos dioses eh, antropomórficos, pues consideraban que tenían ira, tenían las mismas pasiones que los seres humanos, pero multiplicados porque como eran dioses, pues entonces la fuerza y la intensidad con la que ellos actuaban era con más fuerza, entonces había que aplacar ese, ese, ese, esa ira, ese, ese, esa situación, para que como somos pecadores, y seguramente va a estar enfadado con nosotros, eh, seguro, por las equivocaciones que cometemos, pues había que complacerles, y esto es un poco el residuo, desde mi punto de vista, yo siento los que piensan de otra manera, yo lo respeto, pero esto es un residuo de esa necesidad de tener que tocar algo palpable para sentirnos bien, para decir algo, algo que, que, que poder eh, constatar. ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante, eh, Moisés, que hemos mencionado al principio, de, de los diez mandamientos, el primero, fundamental, es el de amarás a Dios sobre todas las cosas, y Jesús lo corrobora, pero además le añade, y al prójimo como a ti mismo. Ahí es donde viene la gran, la gran frase, la gran propuesta revolucionaria. Pero sin embargo, nos hemos quedado muchas veces en lo del amor al prójimo, pero no nos hemos dado cuenta del final, y que quizás deberíamos de parar a pensarnos de que para llegar al amor a Dios, debemos de empezar por el final, al revés. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo, y si no amamos al prójimo, es imposible amar a Dios. Ese quizás sería el sentido inverso que deberíamos de hacer, ¿por qué? Porque si no nos amamos a nosotros mismos, si yo tengo conflictos existenciales, pues no tengo tiempo ni capacidad para poder observar los problemas de los demás, porque bastante tengo ya con los míos, entonces tengo necesidad de, primero, autoanalizarme, quererme, valorarme, porque hay que partir de, la, de una base y la base fundamental es de que somos seres extraordinarios. Ser extraordinario significa de que no hay dos iguales. La experiencia que cada espíritu, cada persona tenemos es única e inigualable. Por eso tenemos un valor incalculable cada uno de nosotros. ...y ese valor hemos de saberlo reconocer... ...y las cualidades que tenemos debemos de saberlos encontrar... ...y en la medida en que nosotros nos analizamos a nosotros mismos... ...y nos descubrimos a nosotros mismos... ...es cuando vamos descubriendo esas capacidades... ...aquello que hemos venido a hacer a la Tierra... Aquella, ...aquellas actitudes que hemos venido a desarrollar... ...el problema viene cuando queremos ser algo que no somos... ...el problema viene cuando queremos hacer cosas porque nos gustan o porque son llamativas o porque alimentan el ego... ...y entonces nos metemos por senderos que a lo mejor no es el camino que hemos venido a desarrollar. Y eso es algo que, que es muy importante, encontrarnos a nosotros mismos... ...encontrar el camino que nos corresponde y a partir de ahí empezar a construir con los demás. Si yo tengo paz interior, si yo tengo tranquilidad, si yo tengo alegría... ...si yo tengo experiencia, tengo conocimiento... Si, ...si me acepto a mí mismo como soy, si me perdono... ...porque muchas veces hay personas que no se, no se perdonan a sí mismas... ...si yo soy capaz de perdonarme y estar en paz conmigo mismo... ...esa paz es la que yo voy a conseguir trasladar a los demás... ...mientras yo no lo consiga, esa conquista no la consiga a mí mismo... ...nunca voy a ser capaz de trasladarlo a los demás... ...y este concepto de, de amor a uno mismo... Pues ...pasa por eso, por, por el autoamor... ...por darnos cuenta de que no somos culpables... ...hemos hablado del pecado sino que somos responsables y la responsabilidad lo único que nos hace es que aquello que hemos hecho mal tenemos la obligación de corregirlo y rectificarlo, y si tenemos que pedir perdón a alguien, pedirle perdón, tener la valentía, el coraje de pedir perdón, si el perdón no lo aceptan, bien, y si no, más no podemos hacer, no por lo, por, al menos por nuestra parte, darnos cuenta del error y reconocerlo. Tenemos el derecho a equivocarnos, claro que sí, como no faltaría más, somos imperfectos, ¿cómo no nos vamos a equivocar? Nos equivocamos todos los días, pero tenemos la obligación de rectificar, no nos podemos quedar en la complacencia, no, no, es que yo soy así y la gente me tiene que aceptar como soy, sí, bueno, pero no, no hay posibilidad de cambio, no podemos cambiar, no, no, eso no es posible, yo creo que sí, Tenemos ejemplos tenemos ¿no? y nosotros mismos hay situaciones en las que hemos cambiado y hemos mejorado, somos seres de un gran potencial, tenemos un, grandes potencialidades, tenemos grandes recursos, pero hace falta que lo saquemos como con trabajo y con disciplina, con voluntad. Tenemos una herramienta que es poderosísima, que es lo que hace que, que muchas veces cuando conocemos personas brillantes en algún aspecto de la vida, nos quedemos encandilados con ellos, nos quedemos admirados por, por su trabajo y es precisamente... En lo que han conseguido ha sido un ejercicio de mucha constancia, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y lo que han hecho, conseguido ellos, nosotros no significa que tengamos que conseguir exactamente lo mismo, porque somos singulares y somos diferentes, pero sí, a través del esfuerzo y del trabajo y de la conciencia real de lo que hemos venido a hacer, descubrir lo que somos y lo que hemos venido a hacer, sí que podemos alcanzar ese, ese, ese potencial, ¿no? Cuando todo esto, cuando vivimos hacia afuera y no vivimos hacia nuestro, hacia nuestro interior, es cuando surgen los conflictos existenciales, las depresiones, la ansiedad, el, el exterior nos golpea, las relaciones, etc., y eso es algo que, si no hay un cultivo, si no hay un trabajo interior, si no hay un, un, una manera de, de trabajar, pues lógicamente todo esto nos, nos perjudica. El verdadero mensaje del Maestro Jesús es un mensaje muy claro, y además recomiendo, yo me imagino la mayoría de los que estáis aquí lo habréis leído ya o habréis eh, echado un vistazo, pero yo recomiendo la lectura del Evangelio según el Espiritismo, que es una obra que, en la cual hace una selección, hace, un, hace la clasificación que hemos comentado anteriormente, eh, la autora, Alan Kardec, y luego hace una selección, digamos, de los apartados en los cuales habla de los aspectos morales que, que merecen destacar, ¿no? Y, y él hace una serie, él... ...recoge, recopila una serie de pasajes del Evangelio... ...hay numerosísimas, numerosísimos pasajes del Evangelio... ...y él hace una interpretación... ...y luego todo eso se le añade, la mayoría de ellos... ...se le añade una serie de comunicaciones recibidas... ...del mundo espiritual, ¿no? ...que redundan más y que amplían el conocimiento de, de, de esa obra, ¿no? Yo recomiendo que, que tanto espíritas como no espíritas... ...pues que, que, sea, que lo lean, que lo, que lo estudien y lo analicen... ...porque es una obra interesantísima... ...porque no va, no entra en debates... Teológicos, ni entra en debates místicos ni dogmáticos, etcétera, sino que va a lo que es la esencia del ser humano, ¿no? a lo que es la esencia del mensaje de Jesús, ¿no? por lo menos hasta a día de hoy. ¿no? Y por lo tanto, hay, hay pues, pues una serie de, de, de, de, de, de, de, digamos, de consignas, de claves que son fundamentales en el comunicado del Maestro Jesús, ¿no? en lo que fue su vida: que es la redención solo puede llegar a través del amor. La, la única manera de renovarlos espiritualmente es a través del amor, el amor es la gran terapia evolutiva del ser humano, es la que nos ayuda a superar todos los conflictos existenciales, es la que nos ayuda a mejorar. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, esto es un, una alegoría, esto lo que quiere decir es que, que, a través del mensaje que él traslada, a través de su ejemplo, es como se puede encontrar el verdadero camino, de, de, ...de elevación... ...la verdad y la vida... ...la, la verdad de, de, de, lo que, de lo que es la realidad de la vida... ¿no? Él, ...él fue un hombre... ...que estuvo en armonía... ...siempre con las leyes espirituales... ...él fue un hombre... ...que fue coherente siempre con el mensaje... ...y con el espíritu de lo que había venido a, a desarrollar... ¿no? ...y a trabajar... ...amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo... ...esto es lo que hemos comentado anteriormente... ...la importancia de amarnos a nosotros mismos... ...para luego trasladarlo al prójimo y de esa manera saber apreciar eh, eh, lo que el, el, al creador. Perdón incondicional, la importancia del perdón. perdonará 70 veces 7, el perdón es fundamental, porque ya no es, solo, eh, ya no es solo que perdonemos a la persona que nos ha ofendido, sino que incluso a nosotros nos libera de, una, de un peso, de una carga, de una serie de conflictos existenciales que es muy necesario. Esto es algo realmente difícil, importante, eh, Complicado, sobre todo cuando estamos hablando de, de situaciones graves, pero muchas veces a todos nos vemos alpicados por situaciones cotidianas en los cuales pues, nos afloran los resentimientos, las intolerancias, las incomprensiones, precisamente por esa falta de perdón, no de grandes situaciones, sino de cosas pequeñas que tenemos que saber aprender a gestionar, ¿no? a saber da, a disculpar de la misma manera que queremos que nos disculpen nuestras faltas, ¿no? amar a nuestros enemigos, aunque no, el amor no pueda ser un amor incondicional, no puede ser un amor de hermano, un amor de pareja, no puede ser un amor eh, de plenitud, pero sí el, cuando habla de amar a los enemigos se refiere a no tener ninguna contrariedad ni adversión hacia esa persona, tratarla con respeto, con educación y si en algún momento dado se le puede ayudar, ayudarla, ¿no? pero sin ningún sentimiento que sea contrario a, a la caridad. Luego el concepto que se tergiversó y que, y que precisamente en el Evangelio según el espiritismo pues trata de recuperar la verdadera esencia, sin caridad no hay salvación. Recordemos en la famosa, la famosa prédica de Pablo de Tarso cuando dice, si yo tuviera el don de lengua, si yo hiciera milagros, si yo hiciera una serie de cosas que él narra y no tuviera caridad nada soy, nada valgo, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo, que, de lo que esta frase encierra, ¿no? Sin caridad no hay salvación, podemos tener grandes conocimientos, podemos tener grandes cosas, podemos ser líderes, podemos tener grandes, eh, grandilocuencias, etcétera, pero si no tenemos caridad, si no tenemos caridad, pues no, no, no, no, no conseguimos nada. A ver, que me he ido hacia atrás, a ver, a ver, a ver, exacto y ser perfectos, nadie puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciera de nuevo, el tema de la reencarnación es un tema muy importante, es necesario que lo estudiemos y lo analicemos, ¿por qué?, porque de esa manera podemos tomar perspectiva de lo que, de lo que, de lo que estamos viviendo ahora, y hemos de pensar lo siguiente, que cuando, y eso se coment, creo que se comentó la semana pasada, en la conferencia de John, que cuando desencarnemos, cuando habló sí, cuando habló de los espíritus, seguimos siendo lo que, lo que somos ahora, no pensemos que vamos a ir a un cielo o no pensemos que, que, que vamos a ir a un infierno en el sentido mitológico de la palabra, sino que aquello que hayamos trabajado, aquello que hayamos sembrado en esta vida es lo que nos vamos a llevar y desconocemos lo que hemos venido a hacer, pero el gran cielo, el gran cielo será que cuando llegamos, hayamos llegado a la otra parte, darnos cuenta de que hemos hecho el bien, de que parte o una buena parte de lo que habíamos venido a hacer lo hemos cumplido, y eso es una satisfacción, eso te ofrece digamos un estatus, entre comillas, si es que podemos utilizar esa palabra espiritual, que te permite pues alcanzar otros niveles y otras maneras de, de, de avanzar. ¿no? Y esa es la, la pura realidad, los saltos en la evolución no existen. Luego aquí eh, hay otro pasaje del, del, del Evangelio que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que more siempre con vosotros. El Espíritu de la verdad aquí no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conoceréis porque morará y estará con, en vosotros. Y el Consolador, el Espíritu Santo, que enviaré al, enviará el Padre en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os hubiese dicho. Esto es algo que... Los te muchos teólogos lo interpretan como que se refería a los propios eh, apóstoles, que cuando él ya no estuviera, pues que, que los apóstoles pues, recibirían el Espíritu Santo para poder él predicar por Roma y por todas las tierras de, del mundo. ¿no? Pero claro, aquí hay algo que, que lógicamente hay, da que pensar, no y te das cuenta de que efectivamente no se, trata, no se trataba de los, de los apóstoles, sino que hablaba a futuro, y a un futuro... Eh, cuando hablaba el maestro de, en el aspecto de las profecías se refería a largo plazo, ¿no? Y claro, cuando te dice que os enseñará todas las cosas, bueno, que pudieran enseñar algunas más cosas de las que quizás el maestro les hubiera podido enseñar quizás a los apóstoles, pero recordar lo que, lo que hubierais olvidado o lo que, a todo aquello que os hubiera dicho, pues recordar el qué, porque el mensaje lo tenía muy presente, sin ninguna duda estaba hablando a futuro, y a futuro significa de que las revelaciones, en momentos determinados de la vida, pues de una manera o de otra, con mayor intensidad, con mayor, de mayor importancia o mayor, menor importancia, en todas las épocas de la, de la vida han ido llegando distintas revelaciones, y han habido momentos clave, y un momento clave fue, después del, del, de la vida de Jesús, que esa fue marcó un antes y un después, fue cuando en el siglo XIX empezó la gran revolución, ...no provocada por nadie, por ningún señor ni por nadie... ...la gran revolución de las comunicaciones espirituales... ...hubo un despertar de facultades mediúnicas... ...en las cuales eran ventanas, eran puertas... ...por las cuales el mundo espiritual empezó a manifestarse... ...empezaron a recibirse mensajes... ...de cosas que, que tenían su importancia... ...y hubo, claro, llamó la atención... ...de numerosos investigadores, de numerosos eh, científicos... Eh, ...y entre ellos el propio Alan Kardec... Como, ...como gran psicopedagogo... Pues él se dio cuenta de la importancia que todo esto tenía y empezó a recopilar, empezó a trabajar, a estudiar, a recopilar información, a preparar preguntas, porque vio que, que ahí había, había un caudal de información y de sabiduría importante. Se puso en contacto con cerca de mil mediums de todo el mundo, a los cuales les mandaba las mismas preguntas, y, y en base a esas preguntas que iba lanzando, iba mandando, pues iba recibiendo información. Y luego venía el trabajo más difícil, que es el de filtrar esa información, porque claro, como comentó la semana pasada John, en el mundo espiritual los espíritus no cambian, seguimos siendo los mismos, y las comunicaciones, nosotros no vemos quién está comunicando, y en esas comunicaciones pues eh, la información que te dan, pues tú tienes que analizar si es correcta o no es correcta, analizar sopesar y aún así te puedes equivocar, ¿no? Y ese es el gran trabajo que él tuvo que hacer para precisamente seleccionar, y entonces, claro, lo que sí que le sirvió, aparte de, de, de, de, de confiar en su razón y confiar en su, en su intuición y en su trabajo, era de que, de que mandaba la misma pregunta a distintos medios que no se conocían en absoluto, y que pertenecían a, incluso a países diferentes, y sin embargo recibían las mismas respuestas. Quizás con distintas palabras, pero las respuestas eran las mismas, lo cual eso ya significaba un aval, no significaba un aval para, para él. Y en base a eso, pues, lógicamente, se, se construyó toda una doctrina espiritual, en la cual, pues como sabemos, por definición, el espiritismo es el, el la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, no es... En base, no es en sí una religión, sino que es una filosofía, es, una, es un campo muy amplio de estudio y de conocimiento. Y claro, eso hace pensar que leyendo, leyendo este pasaje del, del, del Evangelio de San Juan, pues ese consolador, ese, ese tercera, esa tercera revelación que se suele denominar, pues seguramente sería el espiritismo, ¿no? Hasta la fecha, estamos en pleno siglo XXI, y no hemos encontrado otro tipo de información que nos pueda hacer considerar que, que haya venido a alguien o vaya a venir alguien que nos vaya a enseñar todas las cosas y que nos recuerde aquello que él nos trasladó porque hay una serie de mensajes y todos esos de los que se reciben eh, que están firmados, algunos están firmados por espíritus y otros no están firmados y hay algunos que se denominan como espíritu de la verdad y el espíritu de la verdad pues por la calidad de, y por la profundidad de esos mensajes hacen pensar que si no vienen directamente del mismo Jesús, a alguien muy, muy próximo o un mensaje muy cercano al pensamiento de él debe, debe, debe de, de, de proceder. ¿no? Y eso es algo que yo invito a quien, quien no lo conozca o no lo haya estudiado, que lo estudie y que lo, y que lo valore. Hoy día la ciencia, y ya para ir, voy a ir rápido para ir terminando, hoy día la ciencia pues va en consonancia con la espiritualidad. Aquí se han dado muchas charlas precisamente hablando de las conexiones que existe entre las experiencias, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, de la que el próximo mes Fermín nos va a hablar de la prueba del cielo, del profesor Eben Alexander, le lo explicará con más detalle, la mediunidad, de la que hemos mencionado, la física cuántica, en la cual pues, ya hay conexiones con la espiritualidad, aunque es con otra nomenclatura, pero ya... ...la comunicación instrumental, el vidicón, el espiricón... ...son aparatos que fuera de, de, de sintonía... ...también hemos hablado aquí... ...pues captan imágenes del más allá... ...o voces del más allá... ...incluso se puede establecer una, un diálogo... ...hay investigadores que incluso hablan... Son, son ...tienen la osadía de decir que en el futuro... ...cuando, cuando el mundo esté de otra manera... ...y, el, y la moralidad del ser, ser humano sea distinta... Toda, ...toda esa serie de cosas se habrán perfeccionado mucho más e incluso sin necesidad de recurrir directamente a la media unidad, sí que habrá forma directa de poderse comunicar con los desencarnados. Eso es algo que hoy día es una hipótesis, pero de, de, de, de, con vistas al futuro, eso es una posibilidad que se considera que eso sí que será factible. ¿no? El que poder contactar sin intermediarios, digamos, con una media unidad, poder contactar con, con ese más allá. ¿no? Y luego lo que son las terapias de vidas pasadas y las regresiones. Eh, descubrir ese más allá, descubrir la reencarnación, etcétera. ¿no? otras vidas. Los desafíos del siglo XXI, pues indudablemente pues eh, el título de la conferencia, Jesús y los desafíos del siglo XXI, pues yo creo que el, el mensaje de Jesús sigue vigente, porque cuando nos dice, cuando curaba y decía vete y no peques más, pues sencillamente nos estaba hablando de que el origen de las enfermedades ...está en el propio ser humano, en nuestras actitudes... ...y nuestros comportamientos, nuestra forma de actuar... ...y nuestra forma de sentir y de pensar. El maestro, digamos que, como una prueba del cielo... ...como una prueba espiritual, se, se, le, se le concedían... ...segundas oportunidades a determinados espíritus... ...que co fueron coetarios que vivieron en la época de Jesús... ...esa es la explicación espiritual, porque Jesús, él por sí mismo... ...no era él el que decidía, tú te sanas o no te sanas, sino que él imponía la mano, y si, y si la misericordia divina consideraba que esa persona se le debía de dar una segunda oportunidad, se la daba. ¿Pero qué ocurría? Pues que, como un caso que se comenta, que hubieron diez leprosos, sabemos la, la, la lepra, la enfermedad, lo terrible que era que es, y, y que era en aquella época, porque eso también suponía el relegarte a las cuevas y, y apartarte de la sociedad, pues se cuenta de que hubieron diez leprosos a los cuales el maestro Jesús curó. Pero ¿qué ocurrió? Que se fueron contentísimos, ah, y muy felices y muy entusiastas, pero solo hubo, hubo uno que volvió y le dio las gracias. De los diez, solo hubo uno que volvió y le dio las gracias. Y ese que le dio las gracias ni tan siquiera se planteó decir, bueno, ya que me has devuelto la vida, pues mi vida la voy a entregar al maestro, la voy a entregar al bien, ¿no? le dio las gracias y se fue, al menos ese tuvo el detalle, ¿no? pero todos volvieron a la vida que tenían anteriormente, ¿eso cómo va, cómo va a terminar? ¿Cómo, ¿Cómo terminarían esos espíritus seguramente? Pues posiblemente en esa misma existencia, volviendo a, a poseer la misma, las mismas enfermedades que poseían, ¿no? Eh, cuando no se, no se combaten los problemas, cuando no en el tema mental, en el tema sentimental, etc., y en la forma de actuar, conductual, no se corrige la persona, pues claro, las enfermedades... Las, las, las neuronas, la, las células, se resienten y, los, y las enfermedades vuelven a aflorar porque la semilla, la simiente sigue estando ahí, ¿no? Luego el tema de la fe, la fe transporta las montañas, la fe en esencia, la fe es un tema para tratarlo en, en otra conferencia, pero la fe es la convicción que tenemos en esas potencialidades de conseguir algo que todavía no hemos conseguido, ¿no? Luego el tema de los falsos cristos y los falsos profetas, por desgracia, eso es algo que está, que está ahí, ¿no? que hoy día, pues con toda la confusión que hay, pues a veces dejarse arrastrar por unos o por otros, o por informaciones que consideramos que vienen del mundo espiritual, o de falsos médiums, o de falsos vírgenes, o de falsos cristos, pues eso es algo que hay que tener mucho cuidado, y hay que ser muy analíticos y muy racionales. ¿no? El poder de la oración, hoy día la ciencia, la psicología, ha comprobado que cuando se ora, que cuando se pide, el pensamiento positivo, el valor que tiene es extraordinario y también con unos resultados fantásticos. El valor terapéutico del perdón, ya no es solo una cuestión moral, una cuestión teológica, filosófica, sino que desde el punto de vista físico y, y, de, y, de, y, de, y de salud integral, pues también es muy importante. Y por encima de todo el amor, el amor es la gran medicina espiritual que permite superar todos los problemas y todas las dificultades. Ya para terminar, al verdadero Jesús no lo vamos a encontrar fuera de nosotros, lo, lo tenemos que buscar y lo vamos a encontrar en nuestro interior. Yo estoy convencido, al menos hablo por mi parte, que la verdadera dimensión del, de lo que significa el Maestro Jesús es algo a futuro. En esta, en esta existencia podemos tener, puedo tener alguna aproximación, puedo tener alguna pincelada, alguna cosa, alguna sensación, alguna cosa que te permita pensar que... Pero, pero eso es algo que a futuro... Y es, yo creo que va, será... La gran revelación de, la, de, de, de ese mundo que nos dicen, que dicen, nos anuncian que va a ser la nueva humanidad. Yo estoy convencido de que eso es lo que una de las cosas, una de las grandes sorpresas, uno de los grandes descubrimientos será precisamente comprender la dimensión humana y espiritual de ese gran personaje. Eso será, será el gran descubrimiento, porque será una manera de integrarnos, integrarnos en él y con él y participar de su trabajo, ¿no? Y bueno, me, eh, quería terminar la charla con una anécdota, con una, de, una anécdota que le ocurrió al gran compositor Paderewski, un gran pianista polaco y político. Y esto es una historia que me la mandó un, un buen amigo, y, y, y yo creo que resume un poquito, un poquito lo, que, lo, que, lo que es el, el, el alma, de lo, de, lo, de lo que he intentado un poquito transmitir en esta conferencia. ¿no? Y consiste en que en cierta ocasión, bueno, eh, Paderewski murió en el año 41, en el siglo pasado, no sé cuándo ocurrió, pero bueno, los años 30, etcétera por ahí, y bueno, él dio muchos conciertos de piano, y había una señora, una señora de, de, de, de la alta nobleza, a la cual, pues a su hijo le estaba enseñando el piano, ¿no?, era muy pequeño y estaba empezando ya a dar sus primeros pasitos, ¿no?, y entonces se le ocurrió que una buena forma de, de educar y que fuera educando su oído a su hijo, pues era llevar a escuchar al, al gran maestro, ¿no?, entonces se lo llevo por la noche al, al teatro, al concierto, y bueno, estaban ahí en la platea esperando a que el concierto empezara, y bueno, los niños ya se sabe, los niños pues aburren, la señora pues estaba hablando con la, con la, que tenía, la señora que tenía al lado, y el niño al principio estaba sentado, pero al final ya se levanta, empieza a ir hasta la esquina de, de, de donde estaban los, las, las butacas, y aquello seguía sin empezar, y al final pues me voy por el pasillo, y la madre allí hablando, y, y, hablando, y aquello no empezaba nunca, y el niño... Se va por el pasillo y al final llega una puerta que ponía prohibido el paso. Y el niño, claro, como buen niño, me dice, "Pues esto significa que puedo pasar" y el niño abre la puerta y pasa. Pasa y ve pues una sala enorme con unas cortinas enormes y ve un piano, un Steinway, un piano flamante impresionante y una luz roja, una lucecita roja enfocada al piano. Y el niño dice, bueno, hasta que empiece esto, total que al niño se le ocurre sentarse y empezar a tocar lo, lo único que sabía tocar, que era lo de Mambruse fue a la guerra. Y empezó, Mambruse fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambruse fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do re mi, do re fa, no sé cuándo vendrá. Y el niño estaba ahí, ta, ta, ta. De repente, en la platea se apagan las luces y esas cortinas, bum, empiezan a abrirse. Empiezan a abrirse las cortinas. Y el niño estaba ahí en ensimismado. Sí ...tocando el piano... ...total que claro, el público lo ve... O sea, le, le, le, ...las sonrisas, los murmullos y tal... ...la madre que lo ve al niño y casi le da algo... ...dice, Dios mío, ¿este cómo ha ido a parar ahí? Porque claro, el niño iba tocando y él ni se había dado cuenta... ...porque claro, tendieron las luces del, del escenario... ...pero el niño estaba ahí ensimismado... ...él ni se había dado cuenta de que el, las cortinas las estaban abriendo... ...y el gran público estaba viendo al niño... ...llega el maestro, entra el maestro Paderewski... ...y lo ve y hace un gesto al público para que no, no lo perturbara, para que el niño no lo asustara ni hubiera nada. Se le acerca y por detrás le pasa la mano izquierda por, la, por, por, por detrás de él y le dice, no pares, sigue tocando. Y entonces con la mano izquierda empezó a tocar la base de la canción de Mamoru y con la mano derecha le envuelve y empieza a tocar un complemento para, para, para esa pieza musical. Claro, de, lo que, de la simpleza del niño, se convirtió aquello en una obra extraordinaria. Claro, cuando terminó de tocar el niño y terminó de tocar el maestro, pues claro, la ovación del público fue extraordinaria, fue una, porque claro, de algo tan simple se había convertido casi en una obra maestra, algo improvisado entre el maestro, que le había dicho, no pares, sigue tocando, y el niño. ¿Esta historia qué, qué significado tiene? Pues esta historia, pues lo que comenta, comenta el, el que lo contaba, era que que precisamente todos, todos hemos venido a tocar unas notas y que por muy simples que sean, tenemos el gran maestro por detrás de nosotros que nos envuelve y nos dice, no pare sigue tocando. Porque no hay nadie que realmente, como diría yo, eh, su, su labor o su, o su, o su trabajo, sea más importante que otros, sino que en lo, en lo ínfimo hasta lo más pequeño que podamos considerar hay detrás de nosotros el gran maestro que es el que nos guía y el que aquello que nos pueda parecer insignificante, si tenemos disciplina y ganas de trabajar, lo convierte en una gran obra como le ocurrió a este niño. Y con esta historia pues ya termino. Muchas gracias. Bueno, ya si queréis pasamos al, al, al coloquio, eh, luego al final tengo un pequeño vídeo preparado para cuando terminemos las preguntas, un pequeño vídeo en homenaje a cierta persona, pero eso os lo comentaré luego, y ahora bueno, sí que me gustaría que bueno entre, eh, hicierais alguna pregunta, hemos tratado el tema, se podía haber enfocado de mil formas y seguramente siempre, como he dicho al principio, nos, me hubiera quedado, nos hubiéramos quedado... Eh, cortos, ¿no?, para la dimensión y, y, y, la, y la magnitud de este personaje. Pero bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosa... Bueno, Jesús, ¿te ha gustado la conferencia, ¿no?, porque estaba hablando de ti. ¿Te ha gustado? Bueno, no he dicho ninguna mentira, ni he dicho nada. ¿Todo correcto? Bueno, ya me quedo más tranquilo, ya me quedo más tranquilo. Tony. Gracias. De, ...del mensaje de Jesús, ¿no? La mayor vigencia... ...pues... ...pues la gran... La, pues, ...la frase que el mismo maestro dijo... ...de amarás al prójimo como a ti mismo... ...amarás a Dios por encima de todas las cosas... ...y al prójimo como a ti mismo... ...dice ahí está toda la ley y los profetas... ...yo creo que esa es la gran... ...la, gran, la madre del cordero... ...ahí yo creo que ahí es donde está la gran estructura... ...filosófica, moral y evolutiva del ser humano... ...ese es el, el gran reto... Que, ...que nosotros traemos para, para cumplir en esta, en esta vida y en las sucesivas existencias, porque podemos avanzar en el conocimiento, y de hecho hemos avanzado mucho en el conocimiento, pero como decía, como decía el propio Dibaldo, eh, el, el, conocimiento es el conocimiento es horizontal, pero, pero la moralidad es, es la gran vertical y eso es lo que más trabajo y lo que más esfuerzo consigue, que claro que el conocimiento te lo puede facilitar, porque te puede ayudar a tener una mayor comprensión de las cosas, pero el gran esfuerzo, eso es algo que, que, que, que está al alcance de cualquiera y que es inevitable, todos tenemos que hacer ese gran esfuerzo y ese gran trabajo, porque es que además hay una cosa que es muy importante, cuando he mencionado el tema de conocernos a nosotros mismos, eso es lo más ingrato que hay, porque darnos cuenta de nuestros defectos eso es lo que más, pero luego si te paras a analizar, en el fondo es el gran acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos, porque si, si soy capaz de darme cuenta de mis errores y consigo corregirlos, mayor felicidad que eso, o sea, transformarme para ser algo mejor y más útil a los demás, ¿qué puede haber más grande que eso? Yo creo que no puede haber nada, como por ejemplo en una empresa, una persona que tiene una especialización y aspira a otra superior, y claro, si, si, si se esfuerza y la consigue, a través del estudio, disciplina y trabajo, pues va a tener más capacidad dentro de la empresa para poder hacer más cosas. Y se va a sentir más útil y más feliz. Pues esto es el trasladado de la empresa, volviendo otra vez a lo que es la vida humana, es lo más importante. Es lo más ingrato en un primer momento, pero luego lo más gratificante. Porque darnos cuenta de, de, de ese aspecto es fundamental. Y por ahí pasaron los grandes, los grandes maestros que han pasado por la humanidad. ...no sé si era San Juan de la Cruz el que hablaba de la noche oscura... ...de la noche oscura del alma o Santa Teresa... ...la noche oscura, ¿la noche oscura qué significa? ...es luchar contra tus, contra tus propios miedos, tus propios demonios... ...y es una lucha sin cuartel, es una lucha que no tiene testigos... ...es algo que, que te lo tienes que comer tú y lo tienes que trabajar tú... ...puedes recibir ayuda espiritual sin duda y de algún compañero... ...de alguna persona afín que pueda entender un poco la situación... ...por la que estás viviendo... Pero esa es la gran batalla, ese es el gran trabajo, luchar contra nuestros egos, luchar contra, contra todas esas cosas, cuando triunfamos sobre nosotros mismos es cuando se nos abren las puertas, entonces cuando vemos a los demás, vemos las faltas de los demás con compasión, con comprensión, con tolerancia, no, no, ya no cuesta tanto trabajo, cuando, no, cuando por, interiormente estamos perturbados, esa perturbación la trasladamos a los demás y somos intolerantes, somos intransigentes, porque hay un trabajo interior que no hemos hecho y eso lo, lo proyectamos a, hacia los demás. Y si no hay un conocimiento espiritual y no hay un, un poco de, de, de coherencia, pues llega incluso a situaciones de, de, de, de desequilibrios, de depresión, etcétera cuando la, la presión y la situación uno no, no es capaz de, de luchar y controlarla. Que como comentó la semana pasada John, es necesario que si, hay nece si uno tiene que ir al médico a un especialista para que te ayude, que te ayude. Pero luego en el momento, uno levante un poco la cabeza, tiene que retomar las riendas de su vida. No puede hacer como el leproso, que ah, ya me han curado, ahora vuelvo a hacer lo mismo que antes. Si vuelvo a hacer lo mismo que antes, me va a volver a pasar lo mismo. Y eso es algo que no, que no, no, no nos debemos de permitir. No sé si más o menos... Sí. Sí. Hola. Hola. Eh... Si siendo hijos del, del mismo Padre, ¿se puede llegar a tener los mismos dones o capacidades de, de Jesús de acuerdo a la moralidad que alcances o no? No solo la moralidad, para alcanzar las capacidades del Maestro Jesús hace falta una serie de factores evolutivos que, que, que en este mundo no se pueden alcanzar. ...hay que darse cuenta de que el Maestro Jesús... ...es un espíritu que hacía muchos siglos... ...que ya no encarnaba, no encarnaba en un mundo físico... ...un espíritu que había alcanzado ya un nivel evolutivo extraordinario... ...sin embargo, él, él tuvo que ocultar muchas cosas... Porque, porque no, no, no las necesitábamos. Él, digamos, que era un especialista en, de, en distintas ramas, matemáticas, ciencias, por poner un ejemplo, biología, historia y tal, pero él vio que la necesidad que teníamos nosotros era de matemáticas. Entonces, lo demás, digamos, que lo apartó porque no había, no, ni tenía tiempo, ni, ni, había, ni era algo que la gente lo pudiera entender y se dedicó exclusivamente al mensaje que él había traído a traer. Porque es que además, démonos cuenta de una cosa, él, siendo, siendo quien era, ...sido quien era, y sin embargo viene y nos dice... ...yo no he venido a cumplir con mi voluntad... ...sino la voluntad de mi padre, es decir... ...yo no soy dueño de mí mismo... ...soy dueño de quien me ha mandado... ...o sea, es un grado de humildad... ...y un grado de, de, de, de bondad... ...extraordinario, porque él podía... ...haberse reivindicado a sí mismo... ...capacidad le sobraba... ...y sin embargo dice, no he venido a hacer mi voluntad... ...sino la voluntad de mi padre, yo estoy en sintonía con él... ...y he venido a hacer algo muy concreto y muy específico... ...que es el que me dirige y es lo que voy a hacer, y es lo que él hizo, o sea que fue un, un mensaje totalmente renovador, fue un mensaje en el cual él, él su voluntad, la supeditó completamente a la voluntad del Padre, es un acto de humildad extraordinario, y no, y no digamos ya cuando le lava los pies a, a los, a los, a los apóstoles, a los discípulos, que Pedro le dice, a mí no me lavarás los pies, dice, pues si no, no me dejas, pues no quiero saber nada de ti, o sea, un espíritu de una humildad, o cuando le dice a la señora, dices que tú eres bueno, y dice no, dice, ¿por qué me llamas bueno? Si, si bueno solo es el padre. Un espíritu de esa categoría y hablar en esos términos. Eso es de mucho calado, ¿eh? Eso es de mucho calado. De mucho calado. Parece ser que hay una pregunta del chat. Sí, hay una pregunta del chat. Nos dice, la vigencia del mensaje de Jesús debería de ser como el aire que respiramos. Respirará hasta el más eh, ...proclible el, al mal a reconocer el mensaje del maestro? Te repito? Sí, sí, porque en realidad él vino a traer un mensaje... ...él no vino, como estábamos comentando ahora... ...él no vino a reivindicarse a sí mismo... ...sino que él vino a reivindicar el amor por excelencia... ...y el progreso y la evolución. Entonces, el amor es universal... ...al igual que la ley de gravedad, hablando de leyes físicas... ...la ley de gravedad actúa en todas partes... ...y nadie, y nadie lo ha patentado, ni nadie, nadie es el autor intelectual... ...quiero decir, que él vino a traer una ley que está vigente... ...desde que el universo es universo... ...y que es la razón por la cual Dios nos crea... ...y nos concede todo lo que tenemos... ...si simplemente nos, dedicar, nos paráramos por un momento a pensar... ...todo lo que se nos ha ofrecido desinteresadamente... ...si mmm, alguien dijo que la gratitud es la madre de todas las virtudes, porque si, simplemente si nos paráramos a pensar un poco el, el, la capacidad de poder ver, de poder sentir, de poder abrazarnos, de poder tocarnos, de, de muchas cosas de las que hacemos, y que sin embargo no les damos importancia y cuando nos pasa algo negativo automáticamente ponemos el foco en eso negativo y nos olvidamos de la cantidad de cosas buenas que tenemos, muchísimas cosas buenas, esas cosas buenas, esa gratitud, es una, sería, si fuéramos capaces de pararnos a pensar en ello, sería para darnos cuenta de que, de que Dios nos ama muchísimo más de lo que nosotros somos capaces de, de entender. Porque hay gente ciega, hay gente que paralítica, hay gente que no puede andar, hay gente que no puede sentir, no puede hacer muchas cosas, y sin embargo, nosotros sí que tenemos esa capacidad, y no porque seamos mejores que otros, por otras circunstancias. Y eso es algo que, si somos capaces de valorarlo, pues... ...quizás las cosas las veríamos de otra manera como las vemos... ...y no muchas veces quedarnos solo en, la, en el apartado negativo... ...y en la parte, en la parte eh, más, más oscura de, de, del tema, ¿no? Sí. Hola, Hola, un par de cosas. Sí. Por una parte, ¿te importaría compartir con nosotros... ...tu opinión personal sobre quién era Jesús? Porque antes has dicho que siempre ha habido una polémica... ...de diferentes tendencias... ...de si era Dios, en fin... ...cuál es tu opinión personal... ...y por otra también has comentado... ...que llegará el momento... ...en que se pueda hablar con... ...con las almas desencarnadas... ...sin, sin mediunidad, sin ser medio... ...aunque intuyo y creo que lo sabes... ...pero desde luego eso ya existe, eso... ...ya ha llegado. Sí, sí, sí, pero yo me refería... ...empezando por la segunda, me refería... A, ...de una manera generalizada, pero claro, no será ya... ...cuando la sociedad haya alcanzado un grado de madurez... ...que todavía hoy día no existe, ¿no? pero eso es algo que, que, que lo están observando... ...están observando que los mimbres, aunque no tengan un desarrollo... ...pero los mimbres ya existen, ¿no? y eso es algo a futuro. Y sobre la naturaleza de, de Jesús, pues mira, hoy día precisamente... ...se está especulando mucho sobre el tema, hay quien dice que si... ...que si se casó con María Magdalena, que si se fue a, a la India... ...que si estuvo con los esenios, etcétera, y eso es algo que realmente... No, no, ...no le concedo ninguna importancia, y yo creo que no pero claro, estamos hablando de hipótesis porque no lo podemos demostrar, pero yo no creo que él, él en un momento dado pues le entrara a decir me voy a casar o, o, o hiciera cosas humanas que las podría haber hecho y, de, y aunque quizás esas cosas las hubiera llegado a hacer, en el supuesto de que las hubiera hecho yo, para, en ningún momento hubiera desmerecido el mensaje que él, él traía. ¿no? Pero él desde luego, al margen de todo eso, él desde luego es un espíritu superior, es un espíritu que tiene un compromiso con la humanidad porque no olvidemos que si estudiamos lo que son las jerarquías espirituales, en la medida en que los espíritus van evolucionando a través de miles y millones de años, van ampliando sus capacidades, eso es algo que a nosotros solo nos podemos acercar un poco con la imaginación, y él es un espíritu que tiene tal potencialidad y tal capacidad, que él, digamos, de alguna manera, él es responsable, ...de este mundo, de esta humanidad, y él está en el transcurso de, de esta humanidad... Hasta que, ...hasta que cumpla su mayoría de edad y haya alcanzado ya un nivel espiritual superior. Como en este planeta, como en otros planetas, tienen sus guías espirituales... ...y tienen una, una serie de responsables, y así sucesivamente. Luego, a nivel, a nivel de sistemas solares también hay espíritus que son, son los, los... ...tienen otra, otras denominaciones y arcángeles, etcétera, que, o sea, que digamos que Jesús no está en lo más alto de la escala, pero es el digamos el más próximo que nosotros tenemos, eh, por el cual el, el pensamiento de, Jesús, de, de Dios, del Padre, nos llega a través de él, a través de su, de su mensaje y a través de su pensamiento, y él guía a esta humanidad desde el principio, desde que se creó hasta que desaparezca, esa es su gran responsabilidad. Y eso es, yo creo, que la... la, la, la, la la idea fundamental. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero está él solo, no hay nadie más, pues supo, supongo que sí, porque nadie trabaja solo, me imagino que seguro que habrán otros espíritus de, de, de nivel muy similar, por supuesto de, de, de nivel superior que le ayudan, pero claro, ya estamos hablando ya de unos niveles ya eh, distintos, no estamos hablando ya de cosas ya... Pero claro, el problema de, de hablar del maestro y hablar de lo que estamos comentando ahora precisamente con esa pregunta, es que claro, a lo mejor los que son seguidores de otras religiones se pueden sentir ofendidos, es decir, hombre, y entonces los musulmanes, entonces los judíos, ¿qué pasa? ¿Que al final va a resultar que los cristianos, que los católicos son los que tienen razón? No, no porque en realidad, vuelvo a insistir en lo mismo, los espíritus superiores no tienen religión, su única religión, si es que se puede denominar así, es la religión del amor, y ellos han pasado por las distintas etapas, han, han pasado por las distintas religiones, nosotros mismos hemos sido de otras religiones en el pasado, y en el futuro, pues, eh, las virtudes o, la, o las posibilidades positivas que las religiones tengan, las asimilaremos y las completaremos. Y como dice un artículo de Allan Kardec en, en el Génesis, cuando habla de un solo rebaño, un solo pastor, habla de que llegará el día, en el futuro, él traza esa hipótesis de que todas las religiones pues tendrán que renunciar a una parte de sí mismas para, para, para configurar una religión básica en la cual, digamos, tenemos una serie de, de conceptos que son genéricos, que, que, que estamos de acuerdo y vamos a trabajar sobre eso. Y yo renuncio, renuncio a una parte de mis creencias y tú renuncias a una parte de, de las tuyas para, para concretar. Eso es algo que forma parte de la naturaleza humana y, del, y de la evolución del pensamiento humano. Eso lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, en el tema de la comunidad europea. Antes, cuando venía un italiano o venía un francés aquí, era un extranjero uy, un extranjero, un, un ser extraño, y ahora, para, ahora nos cuesta trabajo recordarlo, pero era así, eh, las guerras que existían entre de los países, eh, siempre cuando venía un extranjero, lo veíamos con desconfianza, otra moneda, otra lengua, etc., hoy día, las, los, las fronteras, los controles para poder cruzar la frontera, había unas limitaciones, había unas barreras enormes, todo eso hoy día, se puede viajar por Europa, por poner un ejemplo, y viene un italiano aquí, o tú te vas a Italia y te sientes casi como en casa, aunque el idioma sea diferente, pero la moneda es la misma, o sea, son una serie de barreras que en el pasado se mataba por eso, se mataba por eso, y hoy día, lo vemos con total naturalidad, con el tema de las religiones, quizás costará más, pero llegará el día que ocurrirá exactamente lo mismo, y de hecho ya está ocurriendo, porque ya se está, están abriendo, están estableciendo puentes, pues entre las distintas religiones ya se reúnen, ya comparten, y eso es, y eso es el futuro, el futuro no puede ser, el futuro tiene que ser aglutinador, no puede ser ...basado en la división y en, la, y en las diferencias, sin ninguna duda. Otra pregunta por aquí. Que, yo ahora en lo que has hecho, el comentario que has hecho... ...sobre las distintas religiones... Eh, ...por ejemplo, eh, Japón eh, es sintoísta y tiene sus imágenes, ¿no? Eh, budi los, los budistas igual, y nosotros igual, ¿qué importancia eh, desde bueno, esto es una opinión mía, eh? ¿Qué importancia eh, tendremos que darle a esas imágenes si conocemos el sentido de lo que es la vida espiritual? Pues muy sencillo. Pues esas imágenes es porque hay personas que las necesitan, las necesitan. Y es una manera, exactamente, y es una manera pues de, de, de concretar en base a su cultura y en base a su, a su manera de ver, como ha comentado la señora con respeto, pues tiene su manera de valorar las cosas. Y, y para, digamos, para sintonizarse espiritualmente necesita de esa serie de cosas. Llegará día pues, que eso seguramente ya no será necesario, pero ya no solo necesario, porque al final la conducta humana es la misma, más o menos la misma, los patrones de conducta más o menos son los mismos, lo que pasa es que en unas culturas se manifiesta de una manera y en otras culturas se manifiesta de otra, pero en el fondo es más o menos lo mismo, es la necesidad de tocar, de palpar, de... de, de, de, de pero estáis ahí algo, ¿no? Algo que... y alguien que te acerque esa realidad espiritual que tú te consideras incapacitado para alcanzarla, y necesitas sensaciones. Luego llega un momento en el cual... Pues, en la medida que el espíritu va, va, la persona, el espíritu va reencarnando y va madurando, pues ya esas, esas experiencias exteriores ya se trasladan al interior y ya son sensaciones internas y es algo personal íntimo, ya no necesitas de nada exterior. Y en lugar de ir a un templo o a ir a un lugar donde, donde te inspire para, para, para orar o para sintonizarte con las fuerzas superiores, pues a lo mejor te vas. A, a, a un acantilado al, al, al mar o te vas al monte y ahí pues con todo lo que observas al, el, y, la crea, del, y el creador que ha hecho todas las cosas maravillosas que ves alrededor es suficiente como para que te inspire y poder sintonizar con esa parte espiritual y es un proceso de maduración es un proceso que requiere su tiempo y requiere su pero hay que respetarlo, hay personas que necesitan eso, es como digamos como un bastón es un, algo para donde puedes apoyar, pero llegar al día que ese bastón ya no lo va a necesitar entonces, ya será, y no por eso nadie es mejor que nadie, ojo, esas personas necesitan eso, pero a lo mejor en otras cosas, pues no superan en, en, en muchos aspectos, o sea, hay que darle el valor que tiene, relativo, por las tradiciones y por la cultura ni, y nada más, en absoluto. Me ha una cosa que para mí tiene sentido, hay un párrafo público que dice que no te ante una imagen, ahí tenías... Sí, sí, pero bueno, es que es el tema de la palabra, es la palabra escrita y, y lo que la Biblia, lo que los evangelios escribe, encontramos, y claro, hay que buscarle el trasfondo del, del, del mensaje, porque si nos quedamos en la palabra, como la frase que hemos mencionado antes, de que haced esto en conmemoración mía, pues de una manera de interpretarlo a otra, pues hay un mundo, hay todo un mundo. Pero como eso, pues muchas cosas que iremos descubriendo en el futuro y luego también con otra particularidad, que a través de la vía mediúmnica se están recibiendo, a través de medios psicógrafos, están recibiendo muchas informaciones de aquella época. Que no se pueda demostrar eso no significa que quizás sí que ocurrieran o que o que o que leyéndolo pues sí que nos haga pensar que aquello efectivamente sí que pudo llegar a ocurrir, pero sabemos que toda esa información en el mundo espiritual está registrada, está guardada y eso de alguna manera nos tiene que de un, más pronto más tarde llegará, nos tiene que llegar y entonces comprenderemos muchas cosas que ocurrieron que han sido veladas o han sido eliminadas de, del mapa porque no interesaban. <risa>